Familiar maps. Well-known vehicles. New challenges. Fight on a team. Or take sole command. Everything depends only on you. Order of War. Sandbox testing starts on January 21st. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos acá nuevamente a mi canal de Youtube. Bueno, hoy tenemos eh, lo que es esta orden de guerra, el video que acaban de ver recién, justamente, tiene que ver con esto, ¿bien? Tiene que ver con esta propuesta nueva que nos hace eh, Wargaming con respecto a este nuevo evento, ¿ok? se va a llamar Orden de Guerra, como bien lo vieron. Y vamos a profundizar un poquito más porque el video te da así como un lineamiento general, como directivas muy muy generales. Y vamos acá a profundizar para que ustedes sepan, estén informados y entiendan de qué va a ir este evento. es un evento que Wargami ya nos había dicho con antelación, por lo menos a los CC, de que algo así se iba a venir, algo un evento totalmente renovado y nos habían propuesto de, de, de estar en las pruebas y demás. Así que lo que podemos decir es que va a estar bastante, bastante... Yo creo, en lo personal, realmente, que va a estar muy, muy bueno. Y va a ser una propuesta totalmente fresca y renovada con lo que tiene que ver eh, en el sentido de, de todos los eventos que, que venimos jugando en el WOT. Y ni hablar, pero ni hablar de lo que tiene que ver con las randoms o batallas aleatorias que muchos, muchos ya están a veces eh, un poco hasta, hasta la coronilla, como se dice habitualmente, de jugar siempre lo mismo. Y, y a veces tal vez falte un poquito de motivación para... Para jugarlas, ¿por qué? Porque, digamos, en el sentido de que uh, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, acá se viene un poquito de aire fresco. Bien, el 21 de enero comenzará la prueba del evento experimental Orden de Guerra, en el servidor Sandbox, ¿ok? Se trata de una nueva actividad en World of Tanks y tenemos muchas ganas de conocer sus opiniones al respecto. Aún estamos puliendo el concepto y las mecánicas del evento. Por eso necesitamos los comentarios, las opiniones y las sugerencias de los jugadores con su ayuda. Queremos entender qué le depara el futuro a este experimento para identificar sus posibilidades. En orden de guerra, dos equipos se enfrentan en vehículos de nivel 10. Ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4. 10. Siete comandantes deberán destruir los vehículos del estratega. ¿Se acuerdan más o menos lo que fue el evento del Waffentrager? El último Waffentrager, bueno, algo así para que tengan una idea. Eh, o capturar su base O sea, bien, destruir los vehículos del estratega o capturar su base Del otro lado habrá un único jugador Bien El estratega Que deberá destruir todos los vehículos de los comandantes O capturar su base para ganar El estratega controla a una unidad de vehículos aliados directamente con la ayuda de la IA Bien O sea, la, la inteligencia artificial del juego para poder participar, básicamente tienes que enviar solicitud acá, cliqueás, te pide. Bueno, ahí justo cliqué, Te pide un mail y después ellos te confirman si vas a poder participar de las pruebas. Te piden ciertos requisitos, ahora, ahora los vemos. Eh, comienza la prueba el 21 de enero, finaliza la prueba el 28. Queremos evaluar la viabilidad de nuestras ideas con ustedes. Para eso necesitamos de jugadores comprometidos y entusiastas que participen de la prueba. Para nosotros esto es un terreno desconocido, así que explorémoslo juntos, el futuro de este proyecto depende en gran parte de sus opiniones. Acá, requisito primordial, podrán participar de las pruebas los jugadores que se hayan unido al WOT eh, al menos un año antes de la prueba y que tengan experiencia con vehículos de nivel 10. Eh, importante, para poder participar de la prueba deberán presentar una solicitud preliminar, Revisaremos si cumplen las condiciones y si aprobamos la solicitud les enviaremos un correo electrónico con una invitación especial para brindarles acceso al servidor Sandbox. Revisen su correo regularmente y prepárense para las batallas. Eh, tengan en cuenta esto, que si incluso envían la solicitud no tienen garantizada la participación de la prueba, bien, independientemente de su experiencia de juego o cuando hayan creado su cuenta. Bueno, Descripción general del evento. Las batallas se libran en vehículos de nivel 10. Un equipo de 7 comandantes se enfrenta a un estratega, que comanda 7 vehículos controlados por la IA en tiempo real. Antes de que la batalla comience, el estratega puede colocar estructuras defensivas en el mapa en ubicaciones clave sugeridas. Para pelear como estratega, primero deben juntar, eh, jugar como comandantes y recolectar una cierta cantidad de reportes de inteligencia. ¿bien? Los reportes de inteligencia son una moneda especial que se obtiene en batallas del evento. Eh, la batalla durará un máximo de 15 minutos. Las batallas se llevarán a cabo en los siguientes mapas. 1. Paso Montañoso 2. Acantilado 3. Monasterio 4. Estepas y 5. Línea Sigfrido o Siegfried Line, como lo tengan. Los mapas se desbloquearán gradualmente. Durante el primer día del evento, las batallas tendrán lugar en Paso Montañoso y acantilado. En el segundo día se añadirá monasterio. A partir del tercer día los cinco mapas ya estarán disponibles. Como estratega verán cómo se desenvuelve la batalla desde una perspectiva aérea. Volarán por el mapa y controlarán varios vehículos simultáneamente. Los estrategas pueden tomar el control directo de cualquier vehículo de su unidad y pelear en él desde una perspectiva de tercera persona, como si fuera un comandante normal. O sea, está buenísimo O sea, podés controlar todos Tenés una perspectiva aérea Y encima, si querés, podés elegir a uno y pelear con ese Está bárbaro Objetivos Cada equipo tiene su propio objetivo, ¿bien? Los comandantes deben destruir todos los vehículos del estratega Antes de que termine el tiempo asignado O capturar su base No necesitan destruir las estructuras defensivas del estratega para ganar Ahora vamos a ver, después más adelante, qué son estructuras defensivas el estratega, así que hacemos un paréntesis ahí, el estratega deberá destruir todos los vehículos de los comandantes o capturar su base en el tiempo dado. Son 15 minutos, así que es lo que tienen. Importante, el tiempo para capturar la base no depende de la cantidad de vehículos. El tiempo para capturar la base es un minuto. Tanto para los vehículos de los comandantes como para los estrategas. O sea, no tiene nada que ver que los comandantes se metan 7 en el círculo para capturar o 1. Es lo mismo. No es como en las random, viste, ¿sí? que te metes. O, o, o en las escaramuzas, que te metes. Se meten tres y reduce el tiempo eh, progresivamente. Mientras más gente tengas en la base, más rápido. Bueno, acá no. Entran en los siete o entra uno, es exactamente igual. Es un minuto. Si ninguno de los equipos logra cumplir sus objetivos dentro del tiempo asignado, la batalla termina en empate. Corta. O sea, si, si no lograste vencer, es un empate. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? jugar como comandante, de la vereda de enfrente, digamos. Para ganar, los comandantes deberán trabajar juntos y moverse como un equipo muy unido. Destruyan los vehículos del estratega y tengan cuidado con las estructuras defensivas que tienen a su disposición. Aunque las baterías de artillería, las atalayas y los eh, Fortnite eh, son muy problemáticos, no es necesario destruirlos para ganar. Eh, Fortnite creo que son eh, nidos de ametralladoras, me parece. Ganen o pierdan, los comandantes recibirán reportes de inteligencia que van a poder usar para jugar como estratega. Recuerden eso. Una moneda especial del evento que se distribuye entre los miembros del equipo. Si ganan, obtendrán más reportes de inteligencia. La cantidad de reportes de inteligencia que obtendrán aumenta según la experiencia base que ganen. Para pelear como estratega necesitan reportes de inteligencia. Ahora, jugar como estratega. El estratega comanda una unidad de 7 vehículos nivel 10 controlados por la IA Cada vehículo es capaz de enfrentarse al enemigo por su cuenta Pero será más eficaz con las competentes y oportunas órdenes del estratega Atacar, defender la base, etc. O sea, vos podés ser como un técnico de fútbol y decir, bueno, vamos a atacar por acá, vamos a atacar por allá eh, Rodeas a todos para que ataquen por un solo O te quedas haciendo defensa, depende de lo que más te guste a vos Si sos estratega, ¿no? Eh, atalayas que son como torres defensivas, ¿no? las atalayas ayudan a detectar al enemigo a larga distancia, aunque los comandantes no podrán verlas fácilmente. ¿Bien? Eh, los eh, Fortnite como con ametralladoras antitanque son nidos de ametralladoras básicamente. Infligen daño, son excelentes para destruir módulos externos y representan un gran peligro para vehículos con blindaje ligero, Poseen buen ocultamiento y blindaje robusto, características que los convierten en un obstáculo formidable para los comandantes. Y esto para mí que es lo más peligroso, a distancia por lo menos. Las baterías de artillería. Disparan con fuego directo como los cañones regulares. Infligen bastante daño y son buenas para frenar el avance de vehículos lentos. Sin embargo, no son tan peligrosas para los vehículos con buena maniobrabilidad. ¿Bien? O sea, tenés... Dos tipos, básicamente. El, la ametrallador antitanque, que, que si usas un ligero, probablemente te, te cueste penetrarlo o, o tratar de destruirlo porque eh, va a tener mucha movilidad. Fíjate, puede disparar por todos los círculos que tiene y es 360. O sea, en todas las direcciones, seguro. En cambio, este la, es, es un. Es como un cañón naval, por decirlo así, un, como cañones navales. Eh, y disparan con fuego directo como los cañones regulares, ¿no? Entonces, capaz que al girar son mucho más lentos, son buenos contra vehículos pesados, pero tal vez con un EBR lo rodeás y lo haces eh, pelota, básicamente lo destruís. No pueden tomar el control de las estructuras defensivas, pero sí pueden colocarlas en ubicaciones claves antes de la batalla, o sea vos podés preferir que la tomen, hay que poner dos acá o una acá e ir más o menos viendo cómo distribuirlas. Controlar vehículos en el rol de estratega. Dan, eh, den órdenes y dirijan sus vehículos hacia donde quieran que vayan. También pueden tomar el control directo de cualquier vehículo de su unidad y pasar de una vista estratégica a una tercera persona. Realizar una compleja maniobra táctica en el momento indicado o impedir la captura de ciertas unidades podría ser clave para dar vuelta a una batalla. Coloquen sus estructuras defensivas en buenos lugares, administren sus vehículos con inteligencia y denle órdenes oportunamente. Recuerde que la victoria siempre depende de ustedes. Cuando los comandantes destruyan toda su unidad o capturen su base, perderán la batalla automáticamente. Preparar la unidad y escoger los vehículos. El estratega crea su unidad con los vehículos que tiene en su garaje. ¿Bien? Vos tenés con tus vehículos que tenés en tu garaje, vas a poder hacer eh, crear tu unidad ¿no? de, de, de, de tanques. Los 7 espacios deberán llenarse con vehículos de nivel 10. Tengan en cuenta que cada espacio tiene sus restricciones según tipo de vehículo. Um, bien. Bueno, acá tenemos una imagen más o menos ¿eh? de, lo, de lo que va. Vamos a poder ir dando órdenes dentro del mapa. Va a estar buenísimo, me va a encantar. Uh, perfecto. Durante la batalla cada vehículo estará marcado con un número de serie. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Y ustedes podrán cambiar de vehículo eh, de un vehículo a otro rápidamente con solo presionar el número correspondiente. Pueden controlar más de un vehículo al mismo tiempo e incluso asignarles un grupo, ¿bien? Importante, para ingresar a una batalla todos, todos los vehículos de nivel 10 seleccionados deben estar reparados. Contar con una tripulación y estar cargados con munición. No pueden estar en otra batalla. Esta regla también cuenta para los comandantes que quieran ingresar a una batalla. Colocar vehículos antes de la batalla. Durante la cuenta regresiva, o sea, esos 30 segundos que tenemos habitualmente, no sé si serán 30, será un minuto, eso no todavía no, no lo sabemos. Hasta que no pueda traerle las imágenes o, o, o algo para que sepan, no, no lo sabremos. Eh, pero durante la cuenta regresiva, el estratega, el estratega puede colocar sus vehículos y sus estructuras defensivas en ubicaciones disponibles o utilizar la función de colocación automática. O sea, automático lo hace para ubicarlos automáticamente. Si no logran hacerlo antes de que la cuenta regresiva termine, los vehículos y las estructuras restantes se, colo eh, se colocarán de forma aleatoria. Pensá, ten en cuenta de que si vos justo no te gusta o no querías hacerlo así, bueno, se te va a poner igualmente de forma aleatoria, random, y tal vez, bueno, no, no sea lo más recomendable, ya que vos tenés una estrategia en tu cabeza. Únanse a la prueba de orden de guerra del servidor Sandbox. Comandantes, su ayuda en el desarrollo de este modo innovador es muy importante, así que explorémoslo juntos bien bueno a cambiar tu solicitud y te van a pedir un correo electrónico y confirmarlo y con eso ya estarías participando para poder eh, ser parte de este de este nuevo evento que se va a venir al wot o no bien a ver yo creo como opinión personal creo que el evento va a salir en algún momento no se sabe cuándo pero si tienen la posibilidad de probarlo háganlo porque es algo totalmente novedoso en el wot no tiene nada que ver con lo que hayamos visto antes Nunca pudiste manejar a otros vehículos. Lo único que pudimos hacer, lo más parecido, era el Waffentrager de tener tus aliados que te ayudaban cuando iban saliendo de diferentes lugares, pero después manejarlos no podías. ¿Bien? Y en Mirne 13 lo mismo. lo mismo. O sea, nosotros estando del lado de... de, de... Del lado de nuestros compañeros, digamos que tenemos que luchar contra el gigante ese, contra el monstruo. Eh, no, no, nunca pudimos controlar nada que no sea nuestro tanque. Bueno, acá podés con, eh, controlar en grupo, poner estructuras defensivas, eh, poder darle órdenes, podés eh, poner las atarallas, los nidos de ametralladora, eh, los cañones antitanque. Nada, va a estar buenísimo. Espero que, que esté bueno, espero que lo puedan aplicar bien. Y, y bueno, nada, básicamente necesitan el apoyo de la gente, obviamente. Así que bueno chicos, nada, espero que cualquier cosa, alguna consulta, que tengan algo, me lo dejan en los comentarios. Voy a responder lo que pueda, obviamente, porque no hay cosas que todavía no sabemos, hasta que no lo pruebe, no puedo saberlo. Recién esto comienza el 21 hasta el 28. El 21 seguramente voy a estar participando de las pruebas. Eh, lo que sí, no sé, yo calculo que sí, supongo que sí, que podremos traer información y videos y demás. Eh, así que bueno, nada, hasta el 21 por lo menos habrá que esperar. Bueno chicos, déjenme en los comentarios, déjenme ese like, suscríbanse y díganme básicamente qué les parece esto. Si les parece que va a estar bueno, si no. Si les gustaría algún tipo de innovación o alguna otra cosa. O les parece que es eh, al Divino Botón o al Pedo hacer un evento así, no sé. Cualquier cosa que tengan que decir, me lo dejan en los comentarios y estaré respondiéndolos como siempre. Les mando un beso gigante, cuídense y nos veremos en el próximo video. Chau chau.